Cintonic tiene la misión de mejorar tu bienestar financiero. ¿Y cómo lo hace? ¿Y ¿Cómo lo hacemos? En nuestras líneas más importantes. Nosotros facilitándote el acceso al crédito más justo, ayudándote a ahorrar y a controlar tus finanzas y mejorando tu educación financiera. Bienvenida, bienvenido, yo soy Corti de Product Hackers y esta semana tengo conmigo a Lupina Iturriaga, coceo y cofundadora de Fintonic, una de las primeras fintech españolas que lleva más de 10 años en el mercado y que ha vivido una gran evolución desde ser un agregador de cuentas, como yo lo conocía al principio se lo comentaba la Lupina, a ser un marketplace de servicios financieros y muchísimo más. Bienvenida Lupina. Gracias Corti, gracias por tenerme aquí. Nada, un placer tenerte, eres una gran referente del emprendimiento en nuestro país. Y antes de meternos en qué es Fintonic, estábamos hablando justo antes de empezar a grabar de nacer de una crisis. Y como estábamos en un contexto de, de crisis, quería empezar por ahí. Porque Fintonic nació en una crisis. ¿Cómo fue ese nacimiento y cómo se ha afectado o no ha afectado, para bien o para mal, el nacer de una crisis? Realmente, eh, cuando lanzamos Fintonic, mi socio Sergio Chalvo y yo, en ese momento los dos veníamos del mundo de la banca. Y queríamos poner un granito de arena a la sociedad. Eh, yo en ese momento, y siempre lo cuento porque es una realidad, pues a veces tenía discusiones con mi marido, tensiones por no cuadrar las cuentas, como llego a final de mes. Eh, bueno, y, y me molestaba, ¿no? Porque yo venía del mundo de finanzas y mi marido también. Y pensaba, oye, si tengo este problema, ¿cómo no lo va a tener más gente? Entonces, para mí es crucial, crucial el... El que las personas puedan controlar sus bancos, puedan controlar sus dineros, puedan controlar a sus compañías de seguros. nacimos una crisis para ayudar a la gente y luego nos dimos cuenta, cuando ya hacemos de esa crisis, aunque ahora ya estamos volviendo, que, que siempre podemos ayudar ¿no? porque no tenemos educación financiera en España y da igual que seas ingeniero, obrero, eh, da igual, constructor, dentista, da igual, no, no recibes educación financiera y eso te hace... Que no sepas de verdad cómo controlar bien tus finanzas, cómo tomar las mejores decisiones, cómo ahorrar, tener más ingresos, incluso cómo eh, solicitar un mejor préstamo para ti, ¿no? ¿Cómo, cómo te ve la demás gente? Entonces, por eso decidimos, aunque lanzamos solo como agregador, como bien estás diciendo, nuestra misión siempre ha sido mejorar el bienestar financiero de la gente, ¿no? De verdad, ayudar a la gente a estar dando de su lado como su, su asesor de confianza. Eh, para que ellos puedan de verdad hacer, ¿no? Para que todas las personas podamos de verdad tomar las mejores decisiones. Y de ahí evolucionamos, que si quieres luego hablamos de cómo, cómo hemos sido, qué somos ahora, pero ya es otro, otro fin tonic. Sí, sí, es un fin tonic muy distinto, muy interesante. Antes de meternos ahí eh, hablando de esto a eh, emprendedores que están arrancando su negocio a día de hoy, ¿qué les recomendarías? No? Por, por lo que hablamos de la crisis, Ahora hay, hay mucha gente que, pues, que está arrancando sus, sus negocios, tú has vivido esa experiencia como emprendedora, ¿no? de nacer en un contexto a lo mejor que, que parece que no es tan bueno, ¿qué, le, qué les recomendarías a un emprendedor que está lanzando su negocio a día de hoy con la crisis que parece que se viene? Bueno, mucho, muchos emprendedores a día de hoy están sufriendo, claro, porque eh, para ellos necesitan normalmente inversión ¿no? para poder lanzar sus negocios y necesitan unos socios eh, que les acompañen eh, durante estos periodos, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es con qué socios te vas a, al final a, a unir, a ella, eh, que es muy importante pensar que si tú tienes un plan o una ambición muy grande, pues eh, estos primeros socios, si son familia, amigos y tal, no te van a poder acompañar todo el trayecto porque ellos no tienen esos bolsillos tan profundos para acompañarte durante Toda la vida y durante momentos a lo mejor que haya más crisis. Entonces, por eso, si ahora estás en ese momento, piensa en algún fondo o alguien que te pueda ayudar a lo largo y que, y que entienda tu estrategia, por supuesto, y que te pueda ayudar a lo largo de distintas etapas. O que te pueda facilitar encontrar a otros socios en las siguientes etapas. Para que tengas eh, una seguridad eh, a nivel económico de, de poder... Bueno, pues, que, que han ocurrido tantas cosas en estos años, ¿no? Que, que, que por supuesto, si tu modelo generas, estás en break-even, generas beneficios desde el principio, esto no va a ser tan interesante para ti, solo para la expansión, pero si tu modelo no generas estos beneficios desde el minuto cero, sí que los inversores con los que te cases son muy importantes porque luego ellos, si son amiguetes o lo que sea, van a poder pasar ellos también crisis. Entonces, no te van a poder acompañar. De hecho, van a tener eh, en muchos momentos, eh, eh, objetivos distintos al tuyo, intereses distintos al tuyo, ¿no? y van a querer que tú pues, o, eh, o deshagas la compañía o, o vendas o hagas algo que a lo mejor que no es el momento adecuado para tu compañía y, y puedas tener demasiadas presiones por ahí, creo yo. Bu buen consejo. Vosotros además que habéis pivotado y tenéis socios, eh, ¿Tú, ¿Tú has notado apoyo en, en todos los pivots o te ha costado en algún momento cuando habéis ido evolucionando la compañía y os habéis movido de la agregadora a lo, a lo que luego contaremos, eh, que los socios pues, no estaban de acuerdo? ¿Cómo has gestionado toda esta parte? Bueno, hemos tenido unos socios eh, que han acompañado siempre y, y eso ha sido positivo. ¿no? Tenemos socios muy grandes, fondos y, y bueno, eh, han seguido creyendo en el proyecto. Nosotros pues, hemos evolucionado mucho con tantas capacidades como la tecnología, todo lo que hacemos ¿no? por la gente y hemos abierto muchas líneas eh, de ayuda y de, de negocio distintas y creo que, que hemos tenido suerte por ese lado, la verdad, de, de, de no tener problema eh, eh, con lo que es la financiación. Perfecto. pues eh, Y ligamos con, con el cambio que habéis hecho. No hablábamos, eh, Fintonic nace en su, hace 10 años como un agregador pero a día de hoy pues es un marketplace de servicios financieros donde dais préstamos, tenéis tarjeta, seguís teniendo esa parte de agregación de cuentas, pero cuando entras en la web o la de Fintonic a día de hoy es algo muy distinto. ¿Cómo defines Fintonic a día de hoy y qué servicios dais? Fintonic tiene la misión de mejorar tu bienestar financiero. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo hacemos? En nuestras líneas más importantes, nosotros facilitándote el acceso al crédito más justo, ayudándote a ahorrar y a controlar tus finanzas y mejorando tu educación financiera. Esto es lo que hace Fintonic. Entonces, claro, cómo lo hace, lo hacen en distintas vías. Por ejemplo, eh, si necesitas un préstamo, Fintonic lo que tienes es que te da una herramienta, la más poderosa que existe, que es el FinScore, que es tu perfil crediticio te dice qué interés te mereces si vas a pedir un préstamo y te empodera como persona para entender cómo te ven los bancos, ¿no? Entonces, esa herramienta es muy importante antes de pedir un préstamo conocer qué nota tienes y qué puedes hacer para mejorar, ¿no? Con eso te ayuda Fintonic, somos los únicos que lo hacemos. Esta herramienta existe en otros países del mundo, eh, aquí no se desarrolló y nosotros decidimos hacerla. Gracias a esta herramienta, el Finscore, como te digo, tu perfil crediticio, Hemos montado un marketplace de préstamos donde con nuestra propia financiera y con todas las financieras más importantes de, de España y bancos, lo que hacemos es, si tú necesitas un préstamo, conseguírtelo en menos de dos minutos. ¿Por qué? Pues muy rápido, es todo online, sin papeleos. ¿Y por qué es tan rápido y tan fácil? Porque ya cuando te haces usuario Fintonic ya tienes este perfil crediticio, ya tienes esta nota, ya sabemos qué tipo te mereces. Entonces, en vez de tú tener que ir a un banco que a lo mejor no sea el tuyo, porque a lo mejor el tuyo no te da lo mejor, y tú intentas ir a un banco por la calle que no es el tuyo, no te conoce, no te puede dar un préstamo. Desde Fintonic sí hacemos que te conozcan y así conseguirte el mejor préstamo. Esto por el lado de créditos, ¿no? Aparte, eh, también muy importante, eh, hemos lanzado una tarjeta que no es de crédito, pero que tiene crédito. Es decir, que su funcionamiento es como si fuera una tarjeta de débito donde puedes hacer todos tus gastos del día a día, por dos motivos, porque creemos y de verdad lo pensamos que para controlar tu mejor tu dinero y ahorrar, necesitas utilizar una tarjeta que no sea la de tu banco. ¿Por qué? Porque si tienes todo mezclado con la tarjeta de tu banco, los recibos, los ingresos, tienes menos control y más tentaciones de gastar más de lo que te debes. Entonces, nosotros dijimos, oye, vamos a hacer una tarjeta que sea de, distinta a la de los bancos normales para que la gente pueda meter ahí el presupuesto de su gasto mensual. Y de verdad controle lo que quiera gastar de todos tus gastos de o Netflix o Amazon o el supermercado, la gasolinera, Fara, lo que sea, ¿no? Que los metas ahí y cuando te vayas a saltar o quieras saltarte tu presupuesto, te lo pienses dos veces, ¿no? Ese que en Amazon o en Globo es muy fácil dar al clic de, oye, voy a seguir gastando, ya te ha saltado el presupuesto. ¿Quieres seguir gastando? Fenomenal. Pero entonces te tienes que obligar a hacerte una transferencia desde tu banco a esta tarjeta para así de verdad controlar lo que se gasta, ¿no? Como hacían los abuelos, como que tenían un sobre con el dinero de sus gastos. Pues, esto es tu sobre. Pero aparte esta tarjeta y que es muy importante, la lanzamos, oye, para que hubiera una alternativa a las tarjetas de tu propio banco para controlar bien tu dinero y no tuvieses todo, la lanzamos también pensando mucho en que la gente necesitaba eh, crédito transparente y de verdad con tipos eh, mucho más justos. Entonces, lo que hemos hecho en esta tarjeta, que todavía no es el lanzamiento, ha sido el lanzamiento oficial, pero bueno, ya te lo voy avanzando, Esta tarjeta es que tenga la predecibilidad de un préstamo, es decir, que siempre sepas lo que vas a pagar, que de verdad amortices ¿no? el capital, es decir, que amortices lo que, tu, tu deuda, que, que no se te haga una bola, porque eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial con las tarjetas Revolving. Si la gente pasa a pagar el mínimo en su tarjeta Revolving, lo que hace es que no cubren intereses. ¿Y qué está pasando ahí? Eh, pues se está haciendo una bola muy grande y pagan, en, de repente gente que nos llegaba y decía, oye, llevo pagando una nevera dos años, ¿cómo puede ser posible? y ¿Cuánto he pagado ya? Y vimos que eso era por esto, ¿no? Porque tienes el efecto de que tú puedes elegir pagar el mínimo y al pagar el mínimo lo que ocurre es que no cubres ni los intereses ni el capital. Entonces nosotros dijimos, no, no, hay que hacer una tarjeta donde obligues a la gente a amortizar siempre capital, amortizar intereses y que no se lejen una bola, sino que tenga un vencimiento claro, eh, que la gente rápidamente entienda eh, cómo funciona, es decir, oye, has pedido para pagarte tu propia lavadora, has pedido eh, eh, el crédito en esta tarjeta y que además tenga un tipo de interés que si las tarjetas revolven más o menos tienen pues, alrededor de un 20% o más, eh, que esta tuviera un 12% mucho más justo. ¿no? Entonces, para nosotros, eh, bueno, es un producto que se va a lanzar y que, es, que te hace de verdad cumplir dos misiones. Uno, el controlar mejor tu dinero y dos, la segunda misión para mí muy importante era eh, que si necesitabas crédito, necesitas una emergencia o eh, no te había llegado todavía la nómina querías comprarte un billete de avión, que tuvieras esta posibilidad de adelantarte como si el dinero y pagar importes, ¿no? En Fintonic los préstamos son hasta 50.000 euros, conseguir un préstamo, pero también con la tarjeta podrías conseguirlo al menos. Y, entonces, por ahí fue el, ¿por qué lanzamos la tarjeta? Como ves, fue como una startup dentro de Fintonic para eh, intentar mejorar algo que ya existía en el mercado. Dicho esto, ya te he contado tres de los pilares básicos de Fintonic, ¿no? El que en Fintonic agregas todas tus cuentas, pues, para eh, controlar tu dinero. Entonces, ahí tú, así vas a ser el que tú controles a los bancos, entiendas dónde estaba el dinero, qué comisiones te están cobrando. El año pasado ahorramos más de 21 millones de euros en comisiones. O sea, bueno. Fintonic te va avisando de las comisiones, eh, de si tienes un momento ubicado. Entonces, agregas todas tus cuentas, eh, las controlas desde la herramienta de Fintonic. Si necesitas un préstamo, tienes acceso al préstamo, gusto para ti, eh, con la herramienta más poderosa que hay, que solo por eso yo sería usuario de Fintonic, entender qué perfil crediticio tengo y qué puedo hacer para mejorarlo. Y, además, hemos lanzado esta tarjeta de crédito. Pero no nos hemos quedado ahí. Todos estos años eh, también queremos seguir ayudando a los usuarios, ¿no? Queremos mejorar. Entonces, lo que hemos visto es que solos con la herramienta Fintonic sí que tiene alerta, sí que consigue la gente organizarse, hacerse sus presupuestos, ahorrar, pedir un crédito o pagar con la tarjeta, pero como... Hay una falta de educación financiera que existe en general, o sea, nadie tiene educación, da igual que seas taxista, obrero, eh, ingeniero, médico, lo que sea, no tienes educación financiera, hemos visto que era muy difícil que la gente tomara buenas decisiones con su dinero. Y ahora más que nunca, que hay una nueva crisis, eh, acabamos de lanzar este programa que yo he estado súper eh, eh, unida a este programa, de hecho, soy la persona que lo está impartiendo, el programa eh, de finanzas personales, es para ayudar a, de verdad, un programa de finanzas personales que es un programa online donde aumentas tu educación financiera con un objetivo muy claro, con el objetivo de, de verdad, aumentar tú el control de las finanzas cambiando tus hábitos, saber los mejores hábitos para de verdad qué es lo que tienes que hacer, el cómo conseguir ahorrar, el cómo conseguir ingresos y cómo manejar la deuda de manera estratégica. O sea, para mí no hay mejor inversión en el mundo que para una persona el poder controlar sus finanzas. Veíamos que solo con una herramienta, con lab, era imposible, que la gente necesita también educación y tener paso a paso qué es lo que hay que hacer y por eso hemos lanzado este programa del que me siento súper orgullosa porque eh, que vamos a ir siguiendo evol evolucionando con todas las sugerencias de las personas, pero ya hemos visto que hemos salido a mucha gente y que la gente consigue ahorrar siguiendo estos métodos pues de 2.000 hasta 5.000 euros en un año, es que es realmente eh, impresionante lo que puedes hacer si manejas bien tus finanzas, si eres tú el que controlas eh, tu dinero, ¿no? Entonces, eh, esto para mí ha sido pues, que cierre este círculo, ¿no? del bienestar financiero, de ayudar a la gente, de poner un gran arena a la sociedad. Eh, creo que no sé si lo sabías también que teníamos. somos corredores también de seguros y uh -huh. te ayudamos también a conseguir el seguro que sea mejor para tu perfil, que eh, lo que tú necesites, ya, ya sea por precio o por servicio, pero también que luchamos en tu nombre si tienes un siniestro, si quieres hacer una reclamación a la compañía. Ese servicio también está muy valorado para los usuarios, eh, pero se lo lanzamos hace más años y este que estaba contando del programa de finanzas personales de Finitorio, lo acabamos de lanzar. Qué bueno. Y, eh, como eh. Ves, todo alrededor de mejorar tu crédito eh, o conseguir el mejor crédito, entender lo que vales, el control, el ahorro de tu dinero, porque de verdad, Cortis, en España hay un problema. El, el, una de las causas mayores que nos genera estrés son las finanzas. Entonces, para tener unas finanzas eh, controladas, no tener estrés, necesitamos este tema de la educación financiera. Necesitamos sentirnos tranquilos y esta pelea que yo tenía con mi marido o estas tensiones que pueden generar las familias, eh, dónde se ha ido el dinero, qué ha pasado, cómo controlo o cómo consigo ceñirme a un presupuesto. O, eh, es muy, muy importante que, que de verdad eh, todos nos concienciemos y simplemente, oye, yo ahora cuando estoy recomendando este programa de finanzas personales digo, es que te lleva 10 minutos al día. En veranito que te estás leyendo un libro, pues también haces el programa, ¿no? Porque... Eh, es uno de los pilares, ¿no? de claro. y ahora en las noticias continuamente, hablan, oye, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con la cesta de la compra? Y digo, mira, es que aquí está, ¿qué es lo que hay que hacer con tus finanzas el día a día? Hacerlo, que de verdad eh, vais a notar una diferencia y una tranquilidad impresionante. Es, es un aporte muy bueno lo que dices tú, hay mucho desconocimiento. ¿Tú, hasta, ¿Hasta qué punto crees tú que hay una cierta responsabilidad del sector financiero en, en, en todo esto? Y lo, lo digo porque en España ha habido los últimos bueno, eh, años eh, pues varios, varios escándalos financieros, no que si las preferentes en su día, luego eh, en, hay... Yo siento últimamente como, como quizás un exceso de facilidades para acceder al crédito. O sea, a mí, mi banco me manda un, un mensaje de vez en cuando. Te hemos preconcedido no sé cuántos mil euros en, en, en crédito. ¿Deberían ser los bancos o las entidades financieras más responsables con, con ofrecer estos servicios o con educar más al, al usuario? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo nuestro, por nuestro lado, desde Fintonic, nosotros es que eh, realmente abanderamos la misión de mejorar el bienestar financiero, o a sea, nosotros, para nosotros esa es nuestra misión, ¿no? O sea, yo, yo no me meto si los bancos lo tienen que hacer o no nosotros, desde Fintonic, creemos que sí lo tenemos que hacer nosotros, eh, que además al no ser un banco, eh, pues nos ayuda, ¿no? Nos da también credibilidad cuando nos estamos dando unas recomendaciones, las reglas de oro de lo que tienes que hacer, eh, pues para mejorar tus finanzas… Porque a nosotros nos da igual que al final contrates un préstamo con un banco o con otro o que eh, queremos lo mejor para ti, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, este de lo del credit score que estamos hablando, del perfil crediticio, le damos el Finscore. Este Finscore es una nota del 0 a 900 que de verdad te dice, oye, si estás por encima de 400, pues, tendrás acceso al crédito serás capaz de pagarlo. Si estás por debajo, no eres capaz de pagarlo. Entonces, nosotros ahí te recomendamos, oye, eh, pero es cierto que a veces, cuando estás de recomendando, diciendo, oye, pues es que no te hemos conseguido eh, un préstamo ahora porque no tienes la nota suficiente, eh, hay gente que nos dice, oye, pero si yo tengo una emergencia eh, o mañana me ocurrirá esto, pues prefiero irme a un préstamo carísimo que, que hay. Entonces. ¿Qué opciones? A mí me ha llegado hasta, que es una aplicación móvil, nos ha llegado hasta gente a la oficina, ¿no? Entonces, comprendemos que hay gente que está en situaciones que son más complicadas, decimos, oye, mira, las opciones que existen en el mercado son estas, o sea, yo sé que estás desesperado, estas son las opciones que hay, que son de tipos de intereses a lo mejor mucho más altos. Que en, a una persona normal le diría que no accediera, pero entiendo que tú estés en esta circunstancia. Pero entonces ahí, nosotros intentamos insistirlo mucho, pero acuérdate que tenemos este programa de finanzas, acuérdate que... Que de hecho a mucha gente que no puede se lo becamos porque es un programa que para que te comprometas sí que tiene un precio, que es muy bajo, es como un libro. Pero, pero bueno, eh, les ayudamos ahí y comprendemos que cada circunstancia es distinta. O sea, tenemos a psicólogos trabajando en fintónica, gente eh, de economía conductual, entendiendo cómo la gente procede, qué hace, por qué hace las cosas y... Y, bueno, y vemos a gente, ¿no?, que se ha metido en problemas muy gordos, que, que pagan un préstamo, intentan pagar un préstamo con otro préstamo, o eh, se meten en cripto para pagar un préstamo, o, o a jugar al casino, o, o bueno, al, vamos, a juegos. Eh, y y hay, hay, hay, hay gente que tiene problemas, hay gente, que, entonces... Bueno, pues a estas personas hay que tratarles, hacerles, le hemos hecho un programa especial para ellos, por ejemplo, distinto a, a, a otras personas ¿no? que, que simplemente quieren mejorar sus finanzas y saber el cómo de verdad ahorrar, controlarlas, cómo tomar mejores decisiones. ¿no? Pero pero yo por, por nuestro lado, si, si yo tengo que asumir esa responsabilidad, la asumo, o sea, asumimos esa responsabilidad y, y bueno, porque somos... De estas empresas ¿no? que nos hemos unido al reto de Naciones Unidas de queremos un mundo mejor, y, pero nacimos con esa misión de ayudar a la gente, eh, nacimos con esa misión, seguimos con esa misión y cuando salió de las Naciones Unidas dije yo ya nadie habíamos nacido así pero nos unimos también, oye sí hay que decirlo claramente, ¿no? a todos estos objetivos de desarrollo sostenible porque por supuesto creemos en la educación, eh, en la salud de la gente y, y, y bueno, tenemos bueno, mi obligación desde Cintoni que es… Es ayudar. Claro, es, es un buen reto y una, una, una buena causa. Eh, Lupina, con, con todo lo que hacéis, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? Es decir, de ¿cómo sacáis dinero? Y, y cuéntanos un poco los números de Fintonic a día de hoy, lo que puedas contarnos. Sí, claro, esto es muy importante, ¿no? Si, y, si montas una startup eh, y, o la estáis montando, ahora mismo hubo una época que los inversores a lo mejor querían empresas tipo Facebook, que tuvieran muchísimos usuarios, que crecieran... Eh, pero esto ha cambiado y ha cambiado más a raíz de las crisis. Quieren empresas que tengan un modelo de negocio detrás. Además, hay que ser muy transparente, ¿no? Con nuestro modelo de negocio, somos muy transparentes con nuestros usuarios. La aplicación que es gratuita para los usuarios o puedes acceder a casi todos los servicios gratis, como la tarjeta, que de hecho no es que sea gratis, que, es que además cada vez que haces un movimiento te paga dinero a ti. O sea, siempre tienes un premio asegurado de dinero eh, por cada movimiento que hagas con tu tarjeta. Bueno, pues tenemos partes gratis, como es esto, la aplicación, eh, eh, la tarjeta. Pero luego, si tú vas a pedir un préstamo, a solicitar un préstamo, cobramos una comisión del banco eh, o de la financiera de la que te hayamos conseguido el préstamo, les cobramos a ellos. Nosotros sí que buscamos en función de tu perfil crediticio lo mejor para ti, en tipo de interés más bajo, te lo vamos a conseguir y les vamos a cobrar a las financieras. Y luego, por otro lado, la compañía de seguros es lo mismo, eh, conseguiremos el seguro que sea mejor para ti, a lo mejor será por precio, a lo mejor será por servicio y cobraremos Entonces, creemos mucho en el mundo eh, de, bueno, de, de, de cobrar a las entidades por un servicio que estamos nosotros ofreciendo, ¿no? En función de, de tu perfil al final, ¿no? Porque nosotros tenemos la suerte de tener un modelo de, de riesgos muy evolucionado, yo creo que el, el más evolucionado que puede haber, más evolucionado que los modelos tradicionales de riesgos, donde de verdad podemos dar préstamos a más gente con menos riesgo, eh, porque son modelos de verdad basados en, bueno, muchos datos, en inteligencia artificial, que entiende muy bien, eh, no solo si la gente no va a pagar ahora o no puede pagar ahora, sino si al futuro tampoco va a poder... Eh, eh, hacer frente a sus compromisos y obligaciones, ¿no? Y, y esto es lo que nos destaca mucho. Y luego, por ejemplo, también el, el programa de finanzas personales que hemos lanzado, que estamos ahora de lanzamiento de hecho justo, eh, también tiene un precio. Y este lo estuvimos debatiendo mucho porque eh, vimos después de muchas pruebas, haciéndolo sin coste, con coste, uh -huh. eh, que el compromiso eh, lo adquirían cuando pagaban. Que el progreso durante el programa es un coste muy asequible para todo el mundo. De hecho, la gente que no pueda pagarlo eh, está becado. Eh, eh, pero eh, sí que lo hemos metido con coste porque necesitamos que la gente se comprometa a hacerlo. O sea, mi objetivo es que la gente progrese que eh, tiene tareas y ejercicios que le hacemos que son muy sencillitas, pero que nos las pase, que nos las dé, eh, darle feedback, tiene un experto que habla con él, aparte de que es online, tiene gente que está detrás, que resuelve todas las dudas y además que proactivamente eh, se comunican con ellos. Y entonces, bueno, es un programa muy, muy completo, vamos, es pionero, ¿eh? no existe nada igual en, eh, aquí en nuestro país y, y, y también le hemos puesto ahí, es un precio. Pero vamos, que las cosas... Eh, o sea, un modelo de negocio a mí a día de hoy, si me dices para, para los emprendedores que nos están escuchando, que tú creas que va a ser solo publicidad me parece complicadísimo, o sea, es, es, vamos, yo son el caso de Facebook y tal, pero si veis a los grandes eh, VCs eh, eh, del mundo, ¿no? Los fondos eh, ahora mismo no, no, no pueden con esos modelos, claro. claro. Claro. En, en vuestro caso, ¿cuáles son vuestros números a día de hoy? Tanto facturación como número de personas, ¿cómo de grandes Fintonic? Fintonic es muy grande y hemos ayudado a más de un millón de personas ¿no? eh, durante todos estos años. en Números de facturación no los puedo dar porque eh, por consejo eh, no podemos dar este tipo de números, pero Fintonic está creciendo mucho en estos años. Eh, sobre todo, pues nosotros, por ejemplo, el Marketplace de préstamos, donde fue nuestra primera fuente de... de de ingresos dentro de Sintonic o la principal, eh, lo lanzamos al final en primavera del 2019, no hace tanto. Porque nosotros empezamos como una herramienta que todo era gratuito y que no tenías acceso a servicios, ¿no? Sino, pues, solo herramientas para gestionar o controlar tu dinero, hacer tu presupuesto, ponerte alertas, eh, ver dónde te había ido el dinero, los movimientos, categorizarlos, eh, bueno. Pero eso evolucionó y eh, evolucionó mucho. Una vez sacamos la, esta, la herramienta del Finscore, sacamos, pudimos sacar el marketplace de préstamos. Y ahí fue ya cuando empezó a funcionar realmente en primavera del 2019. Y desde ahí es donde tenemos la compañía tiene, eh, tiene ingresos recurrentes con el acceso a crédito, luego con nuestra compañía de seguros y, bueno, y el, eh, y el coach, claro. Luego la tarjeta que se va a lanzar ahora, eh, tiene créditos y la gente lo necesita, bueno, eso iría dentro de la parte de préstamos también. Al final, bueno. como entiendes, somos expertos en créditos claro. y en control. Qué bueno. O sea, entiendo que cuando lanzaste Fintonic no, no tenías claro el modelo de negocio, ¿no? Al final, tenías claro el producto o cómo pensabas que ibas a monetizar Fintonic al, al inicio? Sí que, que sí pensábamos que iba a haber, o sea, pensábamos que nosotros para, eh, o sea, sabíamos que para hacer todos estos tipos de algoritmos de perfilación, de, de entender eh, a la gente, entender su perfil de riesgo, necesitabas muchos datos. Eh, y eso sí que era importante hacerlo, ¿no? Entonces, para ayudar a la gente que ellos controlen, eres una empresa de datos les ayuda dándoles ¿no? información, te damos información, te procesamos tu información, te comparamos, oye, tú gastas más o menos que alguien de igual de tu perfil. Eh, te hacemos ver... Eh, que a veces eso es tricky, ¿no? Porque cuando dices a la gente, gastas menos, dices, uy, pues puedo gastar más. Tampoco queremos aumentar eso. Pero es verdad que le puedes dar, o sea, les hacemos una auditoría. Hay un, no sé si eso habrás visto, Corti, pero hay un informe económico que puedes sacar en Fintoni que se llama Compara dentro de Movimientos, donde realmente te están haciendo una auditoría, Fintoni, de cómo has gastado, cómo comparas con otras personas. Eh, vamos, es súper exhaustivo, una información súper interesante para, para todo el mundo entender de un golpe eh, qué es lo que está haciendo y, y, y la evolución ¿no? de qué ha tenido durante el tiempo. Y entonces, eh, bueno, así, así, así surgió, ¿no? Claro. Eh, entiendo, claro, que. Okay gran parte de los modelos de negocio tiene una, una parte importante que es la recurrencia en, en, en vuestro caso ¿cómo fomentáis la, la recurrencia del, del ingreso? Porque claro, si la recurrencia viene asociada al, al préstamo ¿no o, eh, ¿hacéis no. algo? O, o, ¿o tenéis otras vías adicionales? Los préstamos los necesitas cuando los necesitas es vale. decir, eh, lo que pasa que eh, sí que le decimos a las personas, oye, si piensas un préstamo, eh, aquí tienes la, la que creemos de corazón que es la mejor opción para ti, ¿no? Es el, el que nosotros te busquemos entre tu propia entidad y otras entidades y, y otras financieras, qué es lo que mejor para ti. Porque primero hay veces que te lo vamos a desrecomendar, te vamos a decir, oye, ojo, que tienes un, un perfil crediticio con una nota en tu FinScore mala, entonces puedes hacer esto para mejorar. Si lo pidieras un poco más adelante y hicieras algo, pues tendrías mejor tipo. Eh, pero un préstamo, la gente necesita un préstamo, pues eh, cada, no sé, eh, ¿cuántos préstamos tienes tú, Cortino? Pues que eh, no tienes un préstamo todos los meses. Lo que pasa es que la recurrencia en Fintonic viene más por el control de tu dinero, más por estar encima, eh, más por haberte generado un hábito donde entiendas eh, cómo puedes tú controlar ¿no? a tus bancos, a tus compañías, ¿no? O sea, es fenomenal las aplicaciones de los bancos o las compañías de seguro, de todo, pero como tú tienes deber para de verdad gestionar bien tu dinero, controlarlos a ellos, necesitas como un tercero que te las controle, ¿no? Que es... Muchísimos de nuestros usuarios solo tienen un banco y utilizan Fintonic como este eh, pepito grillo o amigo que sabe finanzas y que les ayuda, ¿no? Entonces, ahí generas la recurrencia. Luego, por supuesto, eh, le avisas antes de que vaya a vencer su seguro. Oye, te va a vencer tu seguro dentro de dos meses. Ahora mismo eh, vemos que, que tendrías alternativas o más baratas o no más baratas o, hay, o no tienes alternativas. O, por ejemplo, a mí, como Fintonic, por supuesto, es mi broker de seguros, eh, mandé un hijo mío fuera a estudiar extranjero y me dijeron, oye, eh, al no te cambies de seguro porque uno nuevo no te iba a cobrar ahora que cubrir ahora eh, este caso. Quédate con este seguro, ¿no? Entonces, me avisan antes o de que venza mi seguro para que no me lo rueden automáticamente y esté un año más con el seguro, pues, de, que, de coche o de, o de salud o de lo que tengas, ¿no? eh, Entonces, ahí encuentras otros momentos con otros servicios que, que les pueda interesar a los usuarios, pero para mí lo importante es dar valor añadido. Tienes que dar valor a la gente, no puedes colocar un producto, es que no tiene sentido. Es estar ahí para cuando necesiten algo tener, tener algo que ofrecerles, pero en pasa al uso. Eh, eh, entiendo y aquí nos dirás que, que claro, que cuando salisteis la propuesta de valor, por ejemplo, Fintone y de agregación de cuentas era súper potente, era muy disruptiva y e entiendo que eso os, os, os ayudó a generar mucha base de usuarios y entiendo también que a día de hoy el mercado está más competitivo. ¿Cómo, cómo, cómo conseguís... Eh, que traer nuevos usuarios y cómo has notado tú la diferencia de captar usuarios hace 6, 7, 8 años a día de hoy que claro que parece que hay fintech por todos los lados, ¿no? que, que, que el, la competencia ha crecido mucho. Yo creo que era más complicado cuando empezamos porque la gente no, no conocía este servicio, entonces eh, les daba miedo, hoy es seguro agregar mis cuentas a, a otro servicio, nosotros tuvimos ahí que explicar... Eh, Teníamos la seguridad más avanzada de la banca online que existía en nuestro país, todos los bueno, protocolos que seguíamos. Nunca hemos tenido en todos estos años una brecha de seguridad. Eh, de hecho, Google nos dio el premio a la mejor aplicación de finanzas. Es decir, en ese momento la gente no sabía eso, no sabía que, que, que éramos de confianza, que, que éramos una herramienta que veníamos a ayudarte. Entonces, nosotros ahí tuvimos que abrir un mercado. Creo que ahí era más complicado cuando empezamos que ahora. Ahora, para mí, creo que es más sencillo. Es verdad que tuvimos usuarios que captamos al principio, Corti, o hace, pues, no sé, dos años, tres años, que a lo mejor en el momento de ese dado no les dimos el valor suficiente y ahora no nos utilizan. Y ahora sí que a estos usuarios tenemos que volver a contar todas estas cosas que hemos hecho nuevas, todos estos servicios, cómo nos ayuda a gente, ¿no? Gente que ha venido a desesperar diciendo, bien, estoy en una situación complicadísima, no soy capaz de, de, de verdad, um, eh, hacerme un presupuesto o me comen las deudas eh, o si hubiera visto esto hace 20 años este programa de finanzas eh, mi vida hubiera cambiado muchas gracias o sea, estas cosas nuevas que hemos ido sacando eh, sí que tenemos que trabajar en podérselas contar a la gente porque como tú se quedan con una imagen de lo que no es FinTonic o sea de un FinTonic muy chiquitito un FinTonic que ayudaba pero poquito que ahora ayuda muchísimo más ¿no? entonces ahí tenemos un reto ahora mismo Claro, es un tema interesante. ¿Y por qué, por qué canal crees tú que, que estáis teniendo más, más entrada de usuario? Es decir, ¿os, ¿os viene más usuario nuevo todavía por la parte de agregación de cuentas o ya directamente hacer eh, la parte de préstamos? Bueno, depende. Lo orgánico viene por todo. Y luego bueno. nosotros también hacemos eh, metodologías de pago. Entonces, eh, uh -huh. pues eso es en función de, como tenemos, mmm, vemos muy bien el lifetime value de cada persona, el coste de adquisición, bueno, todos son métricas al final Fintonic, pues, es en función de lo que tú incentives más en ese momento. ¿no? Si ahora hago una campaña de préstamos, pues, me van a venir porque, eh, oye, conocías que, eh, que tienes alternativas financiacionales de tu banco o sabías que podías en función de tu perfil tener o si lo mejoras. Bueno, hay distintas alternativas. Y, entonces, bueno, depende, depende. Pero el orgánico viene para todos. La persona que viene, oye, porque alguien le ha recomendado Fintonic, normalmente los que vienen porque le ha recomendado Fintonic, pues, vienen. Vienen justo por todos los motivos, el que ha conseguido un préstamo eh, fenomenal que no haya conseguido o el que, oye, pues acaba de hacer este programa y se lo he recomendado a no sé cuántas personas o, bueno, ahí, ahí vienen por todo, la verdad. Claro. Pero luego sí que hacemos acciones específicas de marketing, teniendo ¿Sí? muy, muy en cuenta que lo que inviertes, oye, pues que, que, que, que luego tenga un retorno al en final, ah, claro. Bueno. Claro. En esta parte que dices tú de recomendaciones, ¿es algo que tenéis medido que funcione muy bien? O sea, por, por, porque es, es algo que se, que se da, o, o, o a mí me ha pasado en el pasado, ¿no? Recomendaros directamente. Oye, pues si tienes este problema, utiliza Fintonic. ¿Lo medís? ¿Lo fomentáis de alguna forma? Bueno, eh, en el pasado hemos hecho algunas acciones eh, de estas de recomendación proactivas desde nuestro lado. Ahora mismo no, que habrá que volverlas a, a abrir. Eh, pero la recomendación, sí, el boca-oreja Fintonic es lo que nos ha traído más usuarios, ¿no? De, oye, he visto esto, me ha encantado lo he usado, ¿qué te parece? Sí, esto es lo que a nosotros nos ha funcionado muy bien, pero porque si alguien le se está muy agradecido. Entonces, al final eh, aunque en España normalmente ¿no? si, somos muy, eh, si algo no nos gusta nos solemos quejar y si nos gusta mucho eh, a veces lo compartes, a veces no en finanzas, a veces... Eh, como no nos gusta hablar tanto de dinero aquí eh, que creo que es un error eh, no lo compartes tanto o sea, en, creo que en España nos falta algo y todos sabemos por ejemplo cómo, cuál es el estilo de vida de la persona de tu vecino, ves qué coche tiene o ves qué, eh, yo que sé, qué bolso o qué ropa se compra vamos, más o menos le sitúas ¿no? en función de eso eh, pero no sabes de verdad si a lo mejor eh, tiene ahorrado X dinero, si tiene un fondo de emergencia y si le va a ocurrir algo, él está cubierto, si le echan del trabajo porque ya ha ahorrado, o tiene dinero ya invertido y tiene como, bueno, pues su futuro más, más organizado. Esa parte no nos la contamos y es una pena porque deberíamos decirlo porque el ahorro es algo que está en nuestro cerebro, en una zona que, que está asociada a la pérdida y, y, y, es, y es muy triste eh, que la gente piensa que ahorrar es terrible, que no lo voy a conseguir, que se lo va a quedar el banco, que me voy a morir antes. Cuando es lo contrario, cuando es en esta época, en esta sociedad, ¿eh? Ocurre, antes no. Eh, cuando es lo contrario, cuando el pensar en el ahorro, en el yo de futuro, es porque luego te lo vas a poder gastar y vas a poderlo disfrutar y vas a, y, y, y vas a poder evitar situaciones complicadas, ¿no? Entonces, el vivir muy justo, que es lo que ocurre a muchísima gente que no llega casi a final de mes o es muy, muy justa, eh, es, es, mi, es mi misión, ¿no? El de decirles, no, oye, vamos a conseguirlo y además es que, que vas a trabajar para ti, o sea, es decir, vas a, a conseguir un dinero porque si lo estás gastando, todo el mundo va a hacer rico, ¿no? A, a, al del supermercado, a todos los demás, pero a ti un poquito, un poquito, que consigamos que ahorres, que quites, ¿no? Que, que, que separes eh, los frutos luego a futuro son todos un beneficio que te va a compensar con creces, un esfuerzo que a veces es... Eh, que casi ni, ni lo notas, ¿no? Claro. Eh, Lupina, también te quería preguntar porque en los últimos años ha habido muchos cambios, por ejemplo, la normativa PSD2, eh, que, pues que entiendo que os ha complicado un poco el acceso a, la, a las cuentas. ¿Cómo habéis vivido vosotros este cambio de normativa y cómo os ha afectado a la parte de agregación de cuentas? Bueno, nosotros, eh, el, el PSD2 es una forma, ¿no?, de, para que, que, como sabes, eh, es eh, una normativa europea y, y como nos afecta, pues... Eh, en, en, con algunas entidades lo podemos usar, con otras todavía no, porque no está desarrollado. Y nosotros seguimos trabajando todas. Eh, nosotros nunca hemos tenido primero, eh, un problema en este lado, porque somos los que saben más de Open Banking, porque llevamos más tiempo haciéndolo, no porque seamos más listos, pues que llevamos haciéndolo desde el 2012, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con todas las situaciones posibles eh, por cada entidad, ¿no? Entonces, esta PSD2, pues, va, para unos, unos eh, es simplemente para el acceso a alguna algún tipo de información dentro de tu banco eh, y hay otra información que lo tienes que seguir eh, eh, recabando de las maneras más tradicionales entonces al final es bueno trabajar en el día a día es por supuesto es un, un desafío porque cada vez que hay algo nuevo pues de repente oye eh, Incluso, bueno, pues la Caixa cuando se fusionó, pues, oye, pues ahí de repente hay los usuarios tienen que pasar por un proceso, la gente, ¿no? De, oye, me cambio de banco, ahora cómo funciona, ahora Fintonic, pues ya no me funciona porque no me lo ha agregado. Eh, bueno, pues, por ejemplo, pues seguimos ahí con gente de la Caixa eh, intentando ayudarlas a, a que puedan hacer el proceso bien. Eh, bueno, sí, es, es un desafío. Sí, entiendo que el día a día, ¿tenéis mucha gente en esa parte de integraciones con, con bancos o demás? Bueno, es que en el equipo tecnológico de Fintonic es el más grande, ¿no? Es eh, de los, no sé, 150 que estemos, la mayoría son del equipo técnico. O sea, hay, hay gente dedicada también a pues, los psicólogos, los de servicio, de negocio, pero la mayoría es equipo de Advanced Analytics, eh, eh, inteligencia artificial, datos. Bueno, esos son los que luego también técnicos que pueden dedicarse no solo a agregar la, el dato, sino a limpiarlo. Lo importante no es tener el dato, sino... Eh, que hay muchos proveedores ¿no? Que, oficiales, ¿no? En España de proveedores de datos, sino el tú luego limpiarlo, entenderlo, categorizarlo, el, el poder hacer, bueno, periodificarlo, hacer tendencias, el, bueno, el, el enriquecer ese dato para luego poder crear unos buenos algoritmos que ayuden de verdad a la gente, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Es que la información, imagínate, yo tengo un histórico de sintonía desde que entré desde 2012 veo Cómo he evolucionado, cómo he cambiado, cómo he cambiado como persona. Eh, son herramientas que a mí me ayudan a tomar mejores decisiones. ¿no? O sea, y da igual que me haya cambiado de banco entre medias, ¿no? la información la sigo teniendo conmigo. Y eso es muy importante, ¿no? porque si luego quisiera, si desapareciera mi información y me fuera a otro banco, y no tiene mi información, no, no, no, no podría pedir, por ejemplo, préstamo. Es imposible, tiene que conocerme, tienen que entender cómo soy. Entonces, con ni guardas todo tu histórico y son tus datos, el dato es poder al final. Tienes que tú controlar tus datos. Para mí eso es muy importante. ¿Y, y alguna vez eh, os, os ha acercado para, para explotar esos datos? ¿O se os ha pasado por la cabeza el poder? Porque los explotáis de forma directa, ¿no? Con, con, porque tenéis el dato del usuario, tenéis su credit score y le ayudáis a encontrar productos, pero domináis. O sea, los datos se quedan siempre en el Fintonic. ¿Alguna vez ha habido algún planteamiento de poder utilizar estos datos en otros entornos? Nosotros, por ejemplo, hacemos estudios agregados y anonimizados con el dato, pero que sirven, eh, bueno, ayer estuvimos en las noticias en Antena 3, o sea, nos llaman como una fuente, eh, claro, que en el momento sabemos pues cómo va el consumo, cómo van los gastos, cómo si gastas más eh, eh, en Bilbao que en Valencia, eh, somos como, podemos adelantar algunas cosas que ocurren porque vemos cómo consume y gasta la gente, ¿no? Al final. Y cómo son sus ingresos. Entonces, sí que hacemos muchos estudios que ayuden, ¿no? Con esa misión de ayudar a nivel, eh, pues, nacional también, ¿no? El que, si nos vienen, pues, eh, oye, necesitamos este tipo de información como para, yo, por ejemplo, alguna medida que se puedan eh, poner para ayudar a la gente, pues, por supuesto, la información es agregada, anonimizada y no... no, no Casa, haría algo que pudieran decir oye corti está gastando eso es imposible yo no sé ni, ni quiénes son usuarios no sé si mis hermanos son usuarios me dicen sí sí pero no lo sé ¿no? espero que sí pero el, el tema es ese que sí que hacemos estudios con información agregada anonimizada toda para entender patrones de comportamiento por ejemplo Claro, eso es muy, muy interesante. Hablamos al principio de socios y entre vuestros socios tenéis, por ejemplo, a, a ING, que es un banco, y a PSN, que es una aseguradora. Eh, ¿Alguna vez os ha supuesto esto algún tipo de conflicto de interés? Es decir, o, o algún partner, cuando vais a hablar con un banco, os ha dicho, no, pues como sois, estáis invertidos por, por ING, eh, no quiero daros acceso a nuestros datos o lo que sea. No, ninguno. De hecho, ING, por ejemplo, no está metido en el marketplace de préstamos. O sea que y Tenemos a BV ha metido al Banco Santander, tenemos a CTL, tenemos a, a muchas entidades, pues eh, no, no nos ha supuesto ningún problema. Fíjate, o sea, totalmente ahí hemos podido trabajar con nuestro marketplace por nuestros lados y ningún problema. Qué bueno. Y ahí Nege no está, porque porque no quiere o para mantener la independencia también? No, bueno, y porque también eh, nos, a, a mí me hubiera encantado también que hubiera uno más, un partner más, pero tenemos muchísimos. Lo que pasa es que por sus sistemas o por lo menos en el momento que lanzamos nuestros marketplaces, sus sistemas eh, hacía complicado la integración para que fuera tan rápido, esto de los dos minutos que te diéramos un préstamo, eh, como tenían ellos desarrollado esta parte de la financiera era, era más complicado, ¿no? Porque tenía muchos pasos intermedios si y nosotros queríamos que para todas las entidades conectadas el proceso fuera igual, es decir, que fuera muy ágil, eh, sin papeleos, muy rápido, eh, que tuvieras el sí o no, que pudieras firmar dentro de la aplicación y tecnológicamente con en ese momento no se podía con ING y tampoco mmm, les vamos a cambiar su roadmap de cosas que hacen, ¿no? Ellos eh, tienen su roadmap y su estrategia propia y entraron a fintoni como un inversor, pero no mayoritario. Entonces, bueno, ay, esto es lo Qué bueno. Eh, también tenéis, si no me equivoco, a tres media como inversor. Eh, ¿Ellos entraron como media for equity? O, o, o sí, cual? entraron como media for equity eh, mm. y de hecho nosotros ya habíamos probado la televisión antes de entrar con la tres media Lo controlábamos bastante bien, ¿no? En qué momento teníamos que hacer o una aparición, dónde nos iba a funcionar o dónde no. Y luego llegamos a acuerdo con ellos y la verdad que ha sido un acuerdo muy bueno con... Vamos, que además nos eh, han, han sido, siempre han estado a nuestro lado ayudándonos en todo lo posible, ¿no? El responsable Javier y todo su equipo, eh, porque bueno, siempre, eh, como han invertido en muchas startups, también tiene la visión global de, bueno, de que te dan consejos muy interesantes y muy, muy, muy buenas recomendaciones. ¿Cómo de relevante ha sido la tele para vosotros a nivel de adquisición de usuarios? Bueno, yo creo que eh, si nos están escuchando emprendedores, hay que tener cuidado con la tele. Eh, porque una, cam una campaña de marketing de la tele puede ser un presupuesto casi muy grande. ¿no? Entonces, eh, para nosotros, por supuesto, que ha sido importante, ha sido relevante, pero no ha sido la fuente principal eh, de captación. Pero sí que ha sido una, una fuente relevante. Eh, luego, las la forma de la que la gente consume tele pues, ha ido cambiando a lo largo de los años, desde que nosotros lanzamos. Eh, y yo creo que, que es importante siempre hacer pruebas en todo y ver luego si el ROI es interesante o no para ti en tu sector. Si estás llegando al público que quieres y si de verdad les estás llevando al call to action. A lo mejor hay productos que funcionan mejor que otros. Eh, para mí, por lo menos, eh, siempre me gusta probar casi todo, todo lo tradicional, lo nuevo, los, y a nivel de marketing, ¿eh? Y viendo todas las posibilidades, luego, bueno, pues, hacer un buen plan y una estrategia. Pero hay que tener siempre con cautela, siempre viendo, eh, pues, cuánto te ha costado, pues, lo que sea, el usuario, el cliente. Eh, si el, ¿Cuál es el life and value de la persona? Si has tenido un retorno o no a la inversión. Eh, porque si no, bueno, te puedes meter. Pero esto para cualquiera, ¿eh? No solo para la tele, cualquier fuente. Porque si de repente empiezas a gastarte muchísimo en Google, y no, no te funciona, no te da retorno la inversión, pues, pues no tiene sentido, ¿no? O, sea, o, o sí lo tiene porque quieres hacer una estrategia inicial de X, pero, o sea, todo tiene que ir dentro de una estrategia. Esa... Claro. No, buen punto. Eh, ¿Os afectó para vosotros el COVID en algo? Es decir, vosotros durante, durante COVID notasteis un, un aumento de uso de Fintonic o, o, o, o visteis algún indicador negativo. ¿Cómo, cómo os afectó? ¿Y, co, ¿Y cómo esperas que os afecte la crisis que, que parece que se viene? Eh, el COVID nos afectó, bueno, hubo algunos servicios, nosotros ayudábamos en ese momento también a, eh, a cambiar de energía y de hidrofonía, que solo hubo un decreto que se cortó bueno, de hecho ya no, no lo hacemos proactivamente, entonces esa línea la perdimos eh, la eh, ¿Ayudó a controlar las finanzas? Bueno, sí, sí, sí. Lo que pasa que, por supuesto, que si la gente consumía menos, pues, tampoco tenían tanta necesidad de estar viendo todo absolutamente. Eh, o sea, que claro que nos afectó como, como yo creo que afectaba a muchísimas empresas, ¿no? Pero bueno, ahora mismo eh, estamos a, otro, a otros ritmos de ese momento y, y luego cuando ya se empezó a abrir, la gente empezó a salir o, bueno, pues ya, ya se reanimó todo, claro, habéis recuperado. Eh, también te quiero preguntar por temas de regulación, porque claro, al final el negocio financiero es un negocio muy, muy regulado. ¿Habéis tenido que lidiar mucho con, con el regulador? Eh, ¿Alguna anécdota, experiencia, cosa curiosa que hayas aprendido tú en, en este proceso a hablar con el regulador? Bueno, nosotros hablamos con el regulador, eh, con el Banco de España, nosotros estamos supervisados por el Banco de España, eh, también... Eh, bueno, pues también la Comisión Nacional de Caballos, o sea, es decir, somos compañías de seguros, también estamos regulados por la Dirección General de Seguros, es decir, por todas las actividades que hacemos estamos regulados, ¿no? Por lo que hacemos. Eh, y por ahora todas las conversaciones siempre han sido muy positivas. Hay veces que hemos tenido que ser más didácticos explicando, ¿no? Cuando hemos lanzado algo nuevo porque no se entendía o no se conocía. Y, y, y, y claro, pues cuando tú vas... Mmm, innovando pues eh, tienes que explicar más, ¿no? Entonces, pero nada, la relación ha sido positiva y, y bueno, pues, eh, eh, pues yo creo que al principio pues sacarse unas licencias pues se tardaba más y ahora cada vez pues se tarda menos, ¿no? Es todo, todo en el país pues va mejorando. Pero vamos que sí que hemos... Eh, eh, hemos tenido varias anécdotas, ¿no? De pues estar ahí en la España explicar la aplicación ah, pues yo la uso, ah, pues qué bien <ríe> o sea que los propios que nos estaban regulando pues también la usaban y veían los beneficios entonces bueno, eso era pues una alegría, ¿no? saberlo Claro, claro. Eh, eh, y el estar aquí invertidos a lo mejor por una entidad como Uniege, ¿os, ¿os ha podido ayudar más o, o para fintech, eh, negocios tipo fintech, tampoco crees que sea necesario tener el apoyo a lo mejor de, de una entidad financiera? Bueno, yo creo que, que, que te da, da confianza también, ¿no? Es un respaldo muy fuerte de una entidad con mucho nombre, muy reconocida y, y sabes que no van a dejar que las cosas se hagan, o sea, sabes que que están en el consejo, que, que, que no van a dejar que, que hagas locuras y, y eso, vamos, que las recomendaciones van a ser buenas siempre y yo creo que no, que no, no, no nos ha restado. Luego depende, depende de la estrategia, de la fintech que seas, ¿no? A lo mejor eh, es que depende muchísimo. Pues, si a lo mejor es mejor en un momento dado tener más fondos más grandes y luego hay algunas fintech, pues que el. el que luego en su éxito pues, va a ser pues, a salir a bolsa, pero otras no, otras va a ser a lo mejor una entidad financiera grande eh, u otras no, quieren mantenerse ellos mismos eh, toda la vida, ¿no? entonces depende mucho cuál sea tu estrategia y dónde quieras ir, tú a futuro, ¿no? pues, una salida a bolsa o eh, una venta o formar parte de una entidad financiera que también es muy positivo, por supuesto, porque das ahí tu expertise y ayudas ¿no? a mejorar y a innovar dentro de, de empresas que ya tienen millones de clientes y también puede ser súper positivo, claro. ¿Y cuál es vuestra estrategia en a este respecto? O sea, ¿qué, ¿Qué va a pasar con Fintónico? ¿Qué te gustaría que pasara con Fintónica a futuro? ¿O ¿Salir a bolsa, un exit. Por ahora nosotros seguir trabajando mucho en lo que tenemos porque tenemos muchas líneas que estamos lanzando ahora y nuestro momento es seguir generando un modelo de negocio muy sostenible y hacer un crecimiento muy robusto, estamos en México, eh, que ahí está en, está en un estado más incipiente, más early, pero está yendo de cine, entonces tenemos que poner mucho foco y no perderlo, no no, no, no cábalas a futuro, sino centrarnos bien en qué estamos haciendo, generando un negocio que sea rentable, que sea bueno para la gente, por supuesto, que ayudemos y, y ahí estamos todavía, ¿eh? que, que tenemos mucho camino por recorrer mucho curro. Hablando de México, creo que estáis en México y Chile también puede ser. Eh, cuéntanos sí. sobre internacionalización. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido vuestra experiencia y qué habéis aprendido? y que, ¿Cómo distintos son estos mercados? Nosotros lanzamos en Chile para probar que podíamos eh, realmente abrir un mercado muy rápido en muy poquitos meses. Somos, es muy fácil escalar Fintonic y menos de dos meses ya estábamos en el país funcionando. Luego hay que hacer alguna adaptación, pero es rápido, es muy rápido y eso... Fue la prueba, nosotros elegimos a, a Chile porque era el, el país eh, donde había, era muy contenido el número de personas y necesitábamos por eso eh, elegir un país que fuera muy, muy contenido en este, este aspecto. Pues eh, nada Lupina, eh, muchísimas gracias por compartir tanto, por haber sido un ejemplo de emprendedora y también de, de referente como ha sido Fintonic todos estos años y que lo siga siendo durante muchísimo tiempo, así que muchísimas gracias por pasarte por aquí. Gracias Corte y gracias por invitarme, yo encantada de venir cuando queráis y nosotros a tope con nuestra misión de mejorar el bienestar financiero, de verdad que tengo y esto os lo tengo que decir, más pasión que cuando empecé y es difícil, ¿eh? que veo 10 <risas> años, pero tenemos un alma de startup y, y yo de verdad creo que podemos hacer y poner un granito de arena a la sociedad y eso me da muchísima energía para seguir cada día. Y bueno, que, de hecho no tengo nostalgia de esos días que, que empiezas, que todo el mundo dice, cuando empezamos cuatro, no. Ahora es que veo que las, todo está como más cerca, el poder ayudar más, bueno, que eso a mí me, me llena de alegría y energía. Así que muchísimas gracias por dejarme compartir esto con vosotros. Nada, Un placer que te dure mucho tiempo y a los que nos estéis escuchando, coger esta energía de lupina para vuestros proyectos, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.